Hola papus hoy vamos a hablar de por qué he estado tan inactivo y sobre el canal. Primero que todo he estado inactivo porque por fin he empezado a hacer la película de Destruye al Furro. Esta mini película se las presenté hace 8 meses así que va a estar buena. Lo segundo es porque entré al colegio y me estoy concentrando en mis estudios y... es verdad si estudio de seguro ustedes creían que no. Si es verdad nadie creía que tú estudiaras ni yo. ¿Qué pasará con el canal después de la película? Lo más probable es que más personas se suscriban y si la película recibe buenas calificaciones probablemente saque una nueva y mejor. Se llamará Magos contra Criminales, lo sé, un muy mal nombre, pero si no les gusta déjenme ideas en los comentarios. Bueno espero que te haya gustado el video, y si es así no olvides suscribirte al canal, Chauru.